Una canción para tu piel Una canción para tus manos Una canción escrita con pasión Una canción toda entera para tu corazón Esta noche he visto en el cielo Muchas estrellas verdes claro. Estaban brillando para ti, ese era mi pensamiento, claro. Entonces pensé que sería bueno hacer una canción para ti, sencilla, sin nada que suene raro. Esta canción se llama Verde Claro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 para tu exquisito corazón que siempre levanta mi pasión. Esta canción es para ti, que siempre estás ahí escuchando, que siempre aplaudes mi canto, que siempre me estás amando. Una canción para tu piel,